Hola, mi nombre es Emiliano Panelli, tengo 32 años, soy de Mendoza y soy parte del equipo que impulsó la propuesta para llegar a que el emoji del mate esté en todos los celulares del mundo. Pero todos nos preguntamos cómo es esto, cómo se llega, quién regula. Un poco la historia nace por el año 2017, cuando en la media parte un evento en Buenos Aires, a raíz de una charla nace la idea de que podríamos presentar el emoji del mate para que esté en todos los celulares del, del mundo pero ¿cómo se hace? y ahí investigando hay un consorcio llamado Unicode que está formado por las principales empresas de tecnología 30 del mundo cada una con un representante ellos son los que reciben las propuestas, las analizan y ahí deciden si un emoji puede estar en los celulares o no ¿cuáles son las condiciones principales? que no esté presentado por una marca no puede ser presentado por una marca y que sea algo que se use a nivel global, no algo regional. Como por ejemplo que todos nos piden, el Fernet no quedaría, porque es algo muy regional y si bien es de afuera, muchos turistas que lo prueban no les gusta Así que no quedaría. Empezamos a investigar si podríamos presentar el del mate, y la verdad primero nos dimos cuenta que había mucha gente que, había tenido, que ya lo había presentado, se había presentado muchas veces y había fracasado. Y empezamos a investigar por qué, cuál era el motivo por el cual había fracasado. Porque los fundamentos nos daban que es algo que se usa a nivel global, se usa en todo el mundo. Y ahí fue cuando vimos que no estaba bien fundamentado. Empezamos a trabajar en el equipo <coughs> formado por Daniel, Aguid, Daniel Aguini, de Buenos Aires, de Bragado. Florencia Coelho, de La Nación Data. Santiago Narra de La Nación Data. Y Martín Saluki, que es ilustrador. Eh, Formamos el equipo y empezamos a trabajar, a investigar, a buscar por qué se había rechazado y a buscar cómo íbamos a hacer que nosotros nos aprobaran que el emoji del mate estuviera en todos los celulares. Llenamos la propuesta, la presentamos, empezamos a trabajar, a investigar cada uno todas las noches después de, después de su trabajo, armábamos los Zoom, que en ese momento no eran muy, común, eran muy conocidos, no como esta nueva normalidad, y ahí decidimos... Justificar que era algo a nivel mundial Que claramente el mate es algo Es un símbolo de unión, un símbolo de amistad, un símbolo de trabajo Trabajamos en la propuesta, la fundamentamos Cuando quisimos acordar nuestra propuesta tenía 40 páginas Más de 40 páginas con fundamento, con búsquedas de Google Con gente que trabajó y que nos ayudó de otros países de Los principales países de Latinoamérica, Chile, Brasil, Uruguay eh, de otros países de afuera, en la investigación nos dimos cuenta que Siria es nuestro principal importador de derba y trabajamos en el dibujo, el dibujito que si bien no es algo importante porque cada, cada plataforma después desarrolla su dibujo si sí es la base, Martín ya tenía dibujada una base, la corregimos, hicimos un par de, de correcciones y lo ajustamos que la la bombilla iba cruzada, que no era derecha, que la burbujita, que el montoncito, que la, el color de la hierba, hay lugares donde es verde oscura, otros donde es verde flúor, emprendimos, presentamos la propuesta, nos aprobaron la propuesta, cosa que no había pasado nunca, nunca se había pasado la primera etapa, son cuatro etapas, y ahí empezó toda esta locura, eh, el movimiento de la prensa, la cantidad de notas que hicimos, dimos más de 350 notas en una semana cuando salió, eh, nos llevó un viaje a Nueva York a presentarlo en, en Mojicon, un evento. Eh, marcas de hierba que aparecieron para auspiciarnos, si se quiere y viajar con nosotros. Pudimos darle de probar a más de 300 personas mate en Nueva York. Más de 300 personas que fueron al evento le dimos de probar mate, llevamos el mate, obviamente dijimos primero mate con el agua, mate dulce y con el agua no tan caliente. Eh, una experiencia increíble. Y después vino todo lo de la aprobación, todos los procesos que pasamos. Sinceramente, esto, esto yo lo, lo comparo con un emprendimiento porque así fue. Pero no fue un emprendimiento nuestro, fue algo que hicimos nosotros para todos los argentinos y para todo el mundo. No es algo nuestro, es algo de todos. Todos querían el emoji Era Impresionante la cantidad de gente y todo lo que se dio a través de esto. Eh, la cantidad de gente que nos escribía de los medios famosos que lo querían, que siguiéramos, que siguiéramos adelante. Es decir, esto para nosotros es un logro de todos, no solamente un logro nuestro. Eh, algo que no pensamos que iba a pasar, terminar en Nueva York, la aprobación, después la cantidad de notas, como dije, el equipo que se formó, el equipo de trabajo impresionante, los cinco, seguimos con relación, más allá de que la distancia. Nosotros emprendimos en Buenos Aires, después cada uno siguió, y nos volvimos a encontrar en Nueva York para vivir seis días juntos en este evento. Eh, y logramos que estuviese, salió para todas las plataformas el proceso de demora un año en la aprobación, estas cuatro etapas, y después un año más en la implementación, porque todas las plataformas tienen distinta implementación, eh, algunos en junio, otros en mayo, otros en diciembre, y ahora ya está el emoji del mate en todos los celulares del mundo. Eh, para nosotros es un emprendimiento esto que hicimos, nosotros emprendimos esta locura que decimos, y salió, lo logramos, fue fantástico el proceso, el crecimiento, el aprendizaje. Aunque parezca algo, no es solo un dibujito, es un símbolo cultural que ganamos todos y que ya lo tenemos. Ahora la pregunta es, ¿qué otro emoji sigue? Eh, ¿Qué aprendimos? ¿Qué repetiríamos y qué no? En, el, en este proceso, si lo volveríamos a hacer, claramente sí. Y nada, un camino hermoso de dos años donde tuvimos los buenos momentos, los malos, los que nos creíamos que íbamos a fracasar, muchos momentos los que creíamos que no iba a salir, pero salió, está con nosotros y, y ya lo pueden usar. Ahora la pregunta es, ¿con cuál seguimos? ¿Qué otro emoji necesitamos los argentinos? Gracias.